Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ibelis y les voy a contar un problemita que me pasó, por eso no he subido videos por casi tres meses o más, no me acuerdo. Y no le he contestado a los comentarios que me han hecho. Y todo fue porque me enfermé en plena pandemia, en plena cuarentena. Todo comenzó con una pequeña en el pecho. Después de la piquina del pecho me empezó con una tos. Eso todo comenzó para marzo. La tos era tan fuerte que no podía expandir los pulmones, no podía expandir mi pecho, me dolía el pecho, me hacían como me estaban apretando. Cansancio en el cuerpo, no podía ni casi caminar porque todo me fatigaba, no podía hacer nada, literalmente nada, todo el tiempo en la cama. Ni siquiera para dormir bien en la noche podía, porque todo el tiempo era tosiendo en la noche, eso sin parar. De ahí fui para un médico, el médico me dijo que era bronquitis y me dieron unos antibióticos, eh, me dieron a um, dieron Tesalón y me dieron un broncodilatador, que es albuterol, hay y entonces nada, eh, yo me di tratamiento y veía que no veía mejoría, pues ya lo había habían pasado tres días, <coughs> yo trataba de aguantar lo más que podía porque yo no quería ir para el médico con la situación que está pasando en estos momentos por lo de COVID. Yo no quería ir para el médico. Yo quería tratar lo más posible en mi casa con medicamentos de la casa, etc. Pero nada, tuve que ir para el médico y con todo y eso no me funcionó. tuve que decir a mi pareja que por favor me llevara a hacer emergencia, que no puedo. El dolor es horrible, que yo no puedo. Me cansa toser, toser me cansa y no podía respirar bien. El dolor era horrible y me llevaron a hacer emergencia. Yo estaba llorando. O sea, más en agonía como quien dice pero pues, no podía llorar porque el dolor era tan fuerte que yo estaba ah, que no podía sacar lágrimas ni expresar nada en la cara. En realidad tenía como quien dice todos los síntomas de COVID. Me pusieron un en la parte para los pacientes con COVID De ahí me atendieron rápido eh, Me sacaron placa, me sacaron tubos de sangre Me pusieron un suero Me sacaron cultivos de sangre Me pusieron un antibiótico por vena, eh, pff, Creo que también un antiinflamatorio Y me sentí un poco mejor Aunque me sentía bien chava, Me sentía en verdad que me iba a morir Me sentía que me iba a morir Una sensación bien fea yo no tenía fuerzas ni para hablar, ni para coger el celular, ni para caminar, ni para comer, para nada. Entonces, es que estaba testeando a mi pareja todo el tiempo porque yo no podía. Entonces, nada, eh, me sacan placa de pecho. Luego veo que los enfermeros, los doctores todos se van. Yo estoy ahí con mi pareja bien jodida, literal. Y viene el doctor. Ah, Yo le pregunté a mi pareja antes de cómo se vio la placa y me dicen, se vio como que algo en el pulmón. Yo me asusté, pero dije, ay, Dios mío, no me caso porque esto puede ser que no pues no o sea nada. Entonces nada, se tardaron. Luego de eso, antes de que llegaran los resultados, que venía el médico, me hicieron la prueba de COVID porque ellos no te hacen la prueba de COVID antes, ellos te la hacen después que te sacan placa. Este, me hacía la prueba de COVID y me hace la prueba de la influenza y viene después como a los 15 minutos el doctor diciéndome que salí con neumonía ay Dios mío, yo me asusté terriblemente porque yo había leído un montón de cosas yo, cuando, una persona que sabe salud pues se pone más ansiosa porque sabe el hecho es que me puse más nerviosa, más ansiosa le dije quiero ver la placa, puedo ver la placa, pero no me la enseñaron este y um, pero, como estaba tan chaval, yo dije, ay, anyway. Entonces dije que, como salió más o menos la placa, y me dice que puede ser que sea el virus, porque la placa tenía la forma de la neumonía, como los que estaban van diciendo del virus. Yo me puse súper ansiosa, súper nerviosa, y yo estaba, quería salirme las lágrimas, porque rápido dijo a mi pareja: Tiene que estar ella en aislamiento, hay que hospitalizarla, o oh, que esté en aislamiento en la casa se si le va a dar unos medicamentos, unos tratamientos que estén en la mente en la casa. Si ella empeora, pues tienes que traerla. Al último decidí quedarme en la casa y nada, eh, estuve así um, por casi dos semanas con tratamiento de antibióticos, antiinflamatorios, medicamentos para los vómitos, para la diarrea, eh, un sinnúmero de medicamentos. Suerte, los antibióticos me, ayudó, me ayudaron bastante. Me quitaron la piquiña, me quitaron la tos, pero luego de eso vino un ardor aquí. O oh, una molestia aquí, en esta área, que todavía la tengo, el el de hoy. Luego de dos semanas, yo me estaba sintiendo bien. Empecé a comer un poquito mejor porque de hecho no podía comer nada. Lo que estaba tomando era agua, Gatorade, Power y Boost. No podía meterme más nada porque todo lo vomitaba. Con los antibióticos obviamente pues me daba diarrea porque obviamente los antibióticos tienen que darle a diarrea y por eso recomiendan probióticos Estuve así por dos semanas que me podía, ya podía caminar, me sentía mejor y yo estaba poniéndome contenta pero, pero recaía. Un día estaba bien, otro día, otro día recaía. Pero ya después llevaba como un, tres o cuatro días bien y estaba bien contenta y en una que voy a la cocina pues me que la cocina está en el primer piso, pues me caigo por las escaleras pero bien feo, caigo en cemento como que dicen, duro. <risa> ¡Ah! Y me, se me hace un mega moretón seca de la espalda, de glúteo, y me empecé a llorar porque dije, ay no, ahora me voy a poner pegón. Al otro día estaba como dije, no podía levantarme. Otra vez volvió como a sentirme un poco con fiebre, vómitos, diarrea, que esa vez no tenía esa tos, pero si me ardía esto tan y tan terrible que, que yo pensaba que me iba a volver lo de los pulmones. Se llama la doctora por Zoom, ella me dice que como los laboratorios de emergencia salieron bien, que me va a mandar a hacer otros. O sea, los análisis se salieron bien en el sentido de que no había bacteria ni virus, pero sí tenía el astato un poco elevado, este, las células rojas elevadas y otras cosas, lo que hace un poco alterado. Eh, nada, me mandaron hacer otra vez pruebas de laboratorio y a mí sé que puede ser un reflujo que esté teniendo, que me haya quemado todo esto. Y eh, de la cosa de verdad que, que me mandaron este carafate. Y Protonics. Estuve un tiempo tomando carafate, pero veía que no me hacía nada. Este, me fui a hacerlo en laboratorio. Eh, por mi cuenta propia le dije que quería hacerme placa de un sete de pecho y un sete de cuello, porque me sentía mucha molestia en esta área y quería saber qué es lo que está pasando, porque me molesta respirar profundo quería saber si se me había ido todo lo de sale de emergencia, pues me mandé a hacer CT y de pecho y de, de cuello, esto los laboratorios de sangre, seguí con mi eh, carafate que tuve dos semanas y los dejé y seguí con mi Protonix. Las náuseas se redujeron ella me mandó con un ENT, otorinolaringólogo, pues me hago el CT de pecho y de cuello y tuve que esperar como tres días los resultados y... Este, tengo eh, cita con ella de nuevo y me dice que los resultados de la sangre del laboratorio salieron bien esta vez mucho mejor que lo de la emergencia que en el CT de pecho ya salió súper bien los pulmones ya no tienes neumonía ni nada de eso y que en el CT de cuello todo salió de más bien que no sabe por qué me está ardiendo que sospecha que pese de flujo o una sofaguiti lo único que yo vi en, la, en el CT de cuello era que salió con un pequeño nódulo de 0.6 centímetros en la tiroide, y eso era todo, pero que no era de preocuparse. Pues voy para el ENT, él me pone una camarita por la nariz hasta las cuerdas vocales, el ENT me dice que todo está bien, que puede ser eso paquito reflujo, que me va a mandar una mezclita que se llama esa mezclita Magic Mouthwash, Mouth, Magic Mouthwash. entonces um, esa mezclita eh, tiene malox, Benadir y nistatin. También hacen mezcla de eso mismo con malox, Benadir y hidrocaína. Pero casi siempre es que hacen con hidrocaína para hacer gárgaras y luego escupirlo. Pero él me lo hizo con nistatin, que es un antipungal, para que yo me lo tragara. Hacer a y me lo tragara. Que supuestamente, con una semana de tratamiento de eso, eso se me iba a ir. Pues nada, voy a la farmacia, pido la, la mezclita. Ya yo me estaba sintiendo un poquito mejor, ya los vómitos se estaban reduciendo bastante, ya yo podía hacer, comer un poco más sólido, aunque todo era soso. Podía caminar, podía hacerme mis cosas. Entonces, vengo, busco la receta, pues estaba ansiosa. Yo decía, Dios mío, que con esto se me vaya el ardor que siento. Busco mi receta, me tomo, me hago gárgara con el medicamento y yo siento que se me adormece la lengua, los labios y yo tuve un mal presentimiento y dije esto para mí que tiene lidocaína pero dije ay feliz no puede ser no puede ser que tenga lidocaína porque la receta decía que tenía nistatín no puede ser que lo mezcle a menos que me hayan avisado o algo yo confié como en la etiqueta no dice con qué está mezclado yo simplemente les dejé llevar por la receta porque dice nistatín estaba sumamente clarísima esa receta para no confundirse entonces me tomo gárgaras, como dice eh, este en la orden, y luego me lo trago. ¡Ay, qué horrible experiencia esa! Se me empezó a tapar un poco la tréaca, se me empezó a sentir dificultad para tragar fui corriendo a dejar a mi pareja, la a salir de emergencia ya vamos a salir de emergencia, que siento que se me va a tapar y no va a poder respirar, siento que me va a dar una anafilaxia estuve así, me empecé a tomar agua por miedo para sentir a ver si estaba bajando algo por un montón líquido y yo dije, esto le pusieron lidocaína, por pues, mi madre que le pusieron lidocaína porque esto me adormeció todo y me duele y me está raro que se me haya tapado esta área de aquí que me lleva a salir de emergencia Mientras estaba de camino, yo dije, no nos bajemos hasta ver si esto se me va a ir con el tiempo o no. Esté en el camino, se estaba bajando poco a poco, pero me quedé en el parking del de área de hacer emergencia, en lo que se me iba completamente. Se me llegó a ir, solo no tuve que ir a hacer emergencia. Se me bajó, yo dije, ah, pues ya nos podemos ir. Este, ya cuando llegué a casa, me comía algo y cuando ya par de horas, pues, me me a acostar a dormir. Dios mío. Lo, de la, lo del medicamento fue horrible, toda la quemazón subió por todo esto. Yo sentía que me estaban echando ácido, que me estaban prendiendo en fuego por dentro. Una cosa horrible, yo me quemo, me quemo, me duele, me alde Entonces mi padre me dice ¿de cuánto el número del dolor? Yo 10, más de 10, porque me subió hasta la oreja todo, todo, todo, que necesitaba necesitaba aire. Te ha malox o algo pensando que pues, puede ser de. La malox me la ayudó bastante. El otro día se verifica con el médico si había cambiado la orden y no la había, este, y lo dijo en la farmacia. Se llamó a la farmacia a preguntarle nada más. Ah, oye, ¿qué le hicieron a la? al medicamento. Malox, Se le preguntó que si el médico mandó que le dieran Lidocaína en vez de ir a estatín y ellos dijeron que no. Entonces yo, ay, pues, se confundieron, fue un error tremendo error. Gracias a Dios que no fue nada más grave. Nada, mi pareja pues se molestó bastante, llamó a unos abogados que se encargan de eso, pero los abogados dijeron que pues no vale la pena porque este en el caso mío no fue algo demasiado de grave, o sea, una muerte un, o algo más grave como para entonces ganar una demanda. En este caso me dijeron, pues, nos orientaron de muchas cosas que uno no sabía. Quedamos hasta ahí, pero se dio la queja a la farmacia y al farmacéutico y a toda la área que estaba allí. Luego de eso, nos no arreglaron la, el medicamento y le echaron un instatín, pero yo no me atreví a tomarme de nuevo la, el medicamento, no me lo atreví a tomar. Luego de eso, eh, tengo una cita por Zoom con la gastro, y la Gastro me dice que todo esto puede ser reflejo de, de un reflujo gastroesofágico o una esofagitis. Me mandó Protonix dos veces al día, por un mes. Estuve así y me daba cuenta que la acidez fuerte que me daban no se me iba, porque me empezó a dar acidez. No se me iban con nada. Después me, mando, me dijeron: métete Gabiscón. Me metí Gabiscón y me ayudaba un poco, pero en las noches me daba el dolor. Y me decían que comprar a pepsi, llegué a tomar protonic pepsi y Gavicom. Yo estaba en una dieta blanda, sosa, líquida, clara, sin salsa, sin pique sin grasa, sin dulce, sin leche, sin nueces, sin absolutamente nada. Era algo bien básico. Papa con pechuga, con simplemente sazonado con un poco de sal y la papa ahí hervida con agua y machacada y ya nada de manteca ni lo que sea eh, no comía ni con fles, era avena con agua todas cosas con agua o sopa lipton o sopa o caldo nada más era algo bien horrible estuve así casi dos meses tomando comiendo así y el mes anterior líquido nada más pasa el mes la gasto más una en endoscopía de la endoscopia me sacan biopsia y tuve que parar casi dos semanas para que me den los resultados pero todo salió bien, en vez de alegrarse uno, porque cada claro, vez cuando dicen, mira todo salió bien, uno se alegra. Yo empecé a llorar, yo empecé a llorar, porque dije, Dios mío, esto no se me va, Este ardor aquí que yo tengo no se me va, Hablo me molesta, no se me va, respiro profundo y no se me va, hago otra cosa, despejo mi mente, escucho música, hago lo que sea, ahora mismo estoy hablando con ustedes y eso no se me va. Y pues no tengo tratamiento porque yo salí bien de la, de la endoscopía. Ya me dice que puede ser algún nervio, que, que lo del estómago de la acidez y el dolor de aquí se me va a ir con eh, un medicamento eh, que vaya bajando la dosis de protones. De hecho, ya yo dejé las protonics y gracias a Dios pues la acidez me bajó un poco. Pero ahora tengo Nortriptilin que es un antidepresivo pero unas dosis bien bajas que son para gente joven o para niños, que pues no hay mucho efecto secundario en mi caso, so, que me lo podía tomar, que me va a ayudar, que me va a tomar por la noche, que te te ayuda para dormir y eso. Obviamente no me da sueño ni nada. No sé si me ayuda en parte, porque a veces lo siento con, después de haberme tomado la medicina, pero ella me dice que tengo que esperar con cuatro semanas con el tratamiento, que a lo que más se efecto todo eso. Y en eso estoy. <ríe> Con esa dolor ahí, habla alcanza o molesta. Espero subir pronto más videos y espero mejorarme. Yo espero que esto se me vaya de por sí solo, no sé qué es. Y es frustrante, frustrante, frustrante porque llevo así meses y no he andado con problemas que tengo de aquí. Gracias a Dios por pues, la tos y lo de la neumonía se me fue, pero esto de aquí que me molesta, de cuando respiro profundo. Y me fatigo de no puedo hacer ejercicio, yo hago ejercicio, no puedo hacer. Yo bajé 10 libras en todo este proceso, gracias a Dios ya estoy aumentando. Es bien difícil, nunca me había pasado algo así y es frustrante. Yo se lo he echado a cuanta madre de los tomates, lo que me pasó. Obviamente yo salí negativo al COVID, negativo a la influenza, esperando a ver si esto se me va, no volverme a enfermar. Tengo miedo porque esta cuestión, como que. Lo siento como si fuese en la tráquea. A la misma vez lo siento como en el cuello, como si fuese la tiroides. A veces siento dolor aquí, que sube por la mandíbula. A veces siento como en la oreja. Bien raro. Nunca me ha pasado algo así. Y a veces siento como que en la punta de la lengua una sensación como de calentón. No sé qué. Es algo bien raro y no sé qué es. Y todavía los médicos todavía no saben. Y pues ellos me recetaron eso. Y nada, este... Espero que... Que esto se me vaya y pueda hacer ejercicio pronto. Porque me ha desmotivado, me he sentido deprimida, he este, llorado con velocidad, ha sido fuerte. Que no me digan qué fue lo que me enfermó, que me llevó a esa emergencia, este, qué pasó, o cosas así. Este, o sea, se quedó en el aire. Nunca supe por qué me enfermé. No fue por ningún virus ni bacteria, en los ardores, ni la acidez, ni los vómitos, ni la diarrea. Y yo me siento como que, bueno, estoy loca yo, <risa> no puede ser la ansiedad. Ya he tomado cosas para ansiedad como quiera. Pero nada, vamos a ver qué pasa, porque todavía esto sigue. Y todavía tengo citas, so, vamos a ver. Eso es todo, espero poder pues, entonces ver videos de cabello, belleza. Se me cuidan mucho, protégense, que no es bueno enfermarse, créeme, no es bueno. Después de esto que me enfermé, me da terror, <risa> porque es horrible. No es fácil. So, me despido por el día de hoy. Espero pronto subir video. Esta niña mía está bien, ñoña. Uh, Susi. Yo digo Nina. Se llama Nina, pero digo Susi. Ñoña, ñoña. mi corazón. ¿Estás, ñoña? Le gustan las palmadas. Bye, bye. Dile bye, Nina. Bye. mi corazón. Sí estás bella, estás preciosa mi hija, preciosa, y se cae, quietecita, me la que sí, bye, no olvides suscribirse en el botón de abajito, bye, bye